Bueno, una vez que ya estamos en nuestra cuenta, si todavía no tenés tu cuenta, te invito a que veas nuestro anterior video, que te lo dejo acá arriba para que lo puedas ver. Y una vez que lo veas y ya tengas tu cuenta, puedes seguir viendo este video. Bueno, vamos a la parte de ingresar acá podemos ingresar en pesos o en dólares yo en este caso voy a poner pesos y acá te dice que puedes ingresar hasta 550 mil pesos argentinos que es una guasada Bueno, para depositar en pesos razón social y acá te dice el quid el CBU esto es muy importante lo puedes copiar así después directamente Vas a tu banco y lo puedes eh, pegar. Una segunda opción, si lo haces por alias, el banco y la cuenta corriente. Bueno, vamos a nuestro banco. Vamos a la parte de transferir. Si lo tenés, yo te recomiendo en la agenda ya ponerlo. Yo ya lo tengo guardado en la agenda. Si no tenés, ponés agregar nueva alias CBU. Y ahí pegás el CBU este. Lo pegás. Yo como ya lo tengo, directamente pongo. Pongo el importe. Yo voy a poner... 100 pesos, gente, pero... En realidad pongo mucho más, pero solamente para que ustedes vean. 100 pesos, selecciono la cuenta, el concepto pongan varios. Y ahí ponemos siguiente. Ahí fíjense gente que esté todo correctamente. Fíjense que el CBU 6034. No, es el otro. 6065. 6065. Banco Industrial. Banco Industrial. Buen bit, BTC trae. BTC trae. que ta, ta, ta, todo, todo bien. Y aguárdenme un segundito. confirmamos y ahí nos dice perfecto, bueno, ahora venimos a Wenbit y esperamos que se nos acredite, bueno, esperamos un poco gente a que se nos acredite, generalmente no demora mucho, listo, ya lo tenemos, una vez que estamos acá, vamos a la parte de comprar, podemos comprar DAI, Bitcoin o Ethereum. Yo voy a comprar DAI para que ustedes vean. A ver si me permite. Bueno, no me permite porque tengo poquito. Pero me permite a partir de un DAI. Que sería 200 pesos. Bueno gente. Eh, me volví a pasar 100 pesos más. Para poder mostrarles cómo comprar. Venimos a comprar. Ponemos DAI. Que sería como comprar dólares. Y ponemos 200. Entonces vamos a comprar un DAI y unos centavitos. Acá te dice. Al continuar declaro bajo juramento que mis fondos no provienen de planes y programas sociales en Argentina. Así que, si vos tenés algún plan o algo que te da el gobierno, no vas a poder comprar. Desde ya le aclaro, gente. Ponemos ahí. Y ponemos continuar. Confirmamos. Listo, gente. Lo podemos enviar a un monedero virtual o lo dejamos en la cuenta. Que se siga generando cada vez más plata para nosotros